Virgo, bienvenido a esta comunidad de bio Donde venimos a entregarte esta guía Este oráculo Para que encuentres aquí las respuestas A esas incógnitas que están sucediendo en estos momentos En el mes de octubre Sobre cómo se están moviendo las relaciones Los trabajos, la parte material, la parte emocional Todos estos cambios, este torbellino que vino de... Cierres de ciclos, de movimientos, ¿ok? Vamos a ver cómo te está yendo en este presente con octubre, Virgo. Gracias por estar aquí, bienvenido, bienvenida. Recuerda suscribirte, darle like. Y sobre todo, no te pierdas eh, todo a este contenido. Hay, una, hay un regalo para ustedes en este mes, Virgo, hay un concurso por ahí que nos encantará seas parte de esto. Estamos regalando una lectura personalizada por signo sí, y lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita, compartir el canal, compartir el video y dejarnos aquí abajo en comentarios tu nombre, tu dirección de correo electrónico y escribir el hashtag Sanando Ando, aquí te lo voy a dejar Abajo en la descripción Para que puedas participar Y también seas este Maravilloso canal de luz que permita Que esta información llegue a más personas Gracias por estar aquí Regálame, cierra tus ojitos Y regálame una sonrisa de oreja a oreja Pensando en aquel lugar Que te genera paz Tranquilidad Que te gustaría estar en este momento Relajándote, disfrutando la vida y te pido que abras tu corazón, tu mente, tu espíritu para recibir estos mensajes, para que ese poder superior en el que crees, las hadas, los ángeles, los arcángeles, se puedan comunicar contigo, con tu alma a través de estas palabras, a través de esta lectura que tenemos para ti para el mes de octubre. Gracias, gracias por estar aquí Ya puedes abrir tus ojitos si quieres seguir sonriendo Me encanta la idea Y Virgo, bueno, vamos a ver rápidamente ¿Cómo andas en tu presente? Tienes el mundo, el mundo Esta carta me encanta La tienes de cabeza y esto quiere decir que de repente sientes como un poquito de susto Un poquito de mm, dudas sobre si lo que estás haciendo O lo que estás siendo y experimentando es lo que realmente quieres vivir por otro lado, también puede ser que en tu vida estés en un momento virgo de autoconocimiento y eso te lleve a querer vivir diferentes aventuras, diferentes experiencias en tu vida que no estás teniendo hoy, ¿ok? Aquí lo importante es que primero seas honesto contigo, contigo, contigo mismo, contigo mismo. ¿Qué es lo que realmente quieres experimentar en la vida? Sobre eso... Pídele a tus ángeles, pídele a las hadas que te vayan guiando, que te vayan mostrando el camino a seguir para que logres ese, esos sueños, esos deseos. De repente pueden entrar dudas, es normal. Sin embargo, si tú le haces caso a esta intuición, a estos mensajes que te van a estar llegando por todos lados, para que puedas enfocarte a seguir ese camino, bueno, los resultados serán manifestados desde una energía de amor, de Abundancia de prosperidad, ok. No le temas al cambio, sobre todo porque hace más o menos 15-20 días fue tu luna, fue tu luna llena, y eso te está permitiendo encontrar o reencontrarte contigo mismo, contigo misma, para remembrar quién eres. Remembrar significa volver a unirte, unirte en todas esas partecitas que de repente crees que están separadas de ti juntarlas todas en una sola persona, en ti mismo, y unirte con este poder superior o energía superior en la que creas. Eso está en tu presente, las resistencias que tienes y las sugerencias que te hacen. Mira, tienes por un lado el elemento agua. En la parte de la salud es muy importante que Incrementes ese consumo del vital líquido, ¿ok? Toma agua, agua natural, agua de sabor, evita la, los azúcares excesivos. Mm, también te invitan con estas eh, cartas de copas. Primero te voy a hablar de las resistencias y luego te voy a hablar de eh, las sugerencias que te hacen con este 9 de copas. Y te dicen que, primero, no te resistas a dar el siguiente paso en tus relaciones. Y esta, estas relaciones eh, pueden ser relaciones de pareja, relaciones de, en los negocios con nuevos clientes, en el empleo también, eh, abrirte a conocer quizá eh, a esas personas que te rodean con quienes convives todo el tiempo o la mayor parte de tu tiempo y que de repente no te has permitido Saber qué sienten, cómo se sienten, cuáles son sus gustos eh, Cómo conocerlos más fraternamente, Virgo Te invitan a abrirte a esta posibilidad Y en la parte de la pareja, eh, también te dicen que si hoy estás en una relación de pareja Bueno, es momento también de estrechar aún más los lazos eh, No en el sentido de dependencia, Virgo No te resistas a... En esta, en esta carta que nos habla de las resistencias de repente sientes como la necesidad de protegerte para que no, no te vean como vulnerable para que siempre te veas como el sabio como el maduro, la madura en, la, en las relaciones y eso únicamente te lleva como a sentirte un poquito solo o sola al final del día puesto que está bien sentir está bien expresarse está bien hablar de lo que sientes ok. con eso tú te vas a sentir expandido te lo dicen porque con el 9 de copas, eh, en, está, está, esto está muy enfocado a las relaciones, entonces con el 9 de copas lo que te están invitando a experimentar es justamente esta apertura, sobre todo porque si estás en una relación de pareja o en una eh, familia ya, quizás sea momento de pensar en crecer la, a la familia y ojo, no es una obligación tampoco, no es Si tú deseas si tú no deseas eh, crecer la familia con hijos, está bien, es tu deseo, solamente externalo y háblalo desde el amor, ¿okay? Que la otra parte lo conozca. Por el otro lado, en la parte de los negocios, en la parte en la que tú generas estos ingresos que te permiten una estabilidad económica, es muy importante que seas honesto contigo mismo, contigo misma, y te enfoques... En aquellos proyectos que realmente le dan esta chispa, ¿no? Como que te motivan y te hacen brincar y sí, sí quiero hacer eso y me gustaría hacer eso. Y no importa que sea en la misma empresa donde estés trabajando. En realidad sería un muy buen momento este mes de octubre para que te acerques con las personas indicadas con la certeza de que, por un lado... Si tú te haces caso y reconoces que quieres soltar esta creatividad que hay en ti, se abrirán las puertas. Pero manéjalo desde la honestidad contigo mismo, contigo misma, de querer sentirte en paz, ¿ok? No tanto por el enfoque de un ingreso más o el dinero, o que, se, o que me aumente mal el sueldo, no. Vete por lo que realmente te da paz. En los negocios también es muy importante que seas honesto o honesta contigo, ¿ok? ¿Qué es lo que realmente quieres implementar en esos negocios que ya tienes? Que te van a generar paz que te va, a largo plazo y que esa, esa sensación de paz para ti se pueda expandir a quienes trabajan contigo. Es muy importante que tomes en cuenta todos estos eh, comentarios, estos deseos, eh, estas inquietudes también de las otras personas y las integres a tu vida no porque dependas de ellos o porque quieras generar una sensación de que tienes que estar salvando a medio mundo no, sino porque eso te va a ayudar a expandirte en estas relaciones a um, como a estrechar más estos lazos y a crecer tus redes de apoyo se te recomienda también mucha humildad Virgo sobre todo porque mira, tienes en tu presente al mundo y te decía hace un momento, de repente te asusta un poquito el cambio, el movimiento y quisieras como sentirte seguro aun cuando no te sientes contento o contenta o en paz ok, entonces es muy importante que sueltes esta, este miedo a la inseguridad te aventures a, a, a, a estas nuevas experiencias seas honesto con tus relaciones y entonces estreches estos lazos que te van a permitir moverte y expandirte ahora, también se pueden dar movimientos como viajes puede ser un viaje al exterior eh, y sobre todo por el tema de, de esta, esta, esta parte que te sale del mundo porque son muchos movimientos puede ser que te salga un viaje al exterior tómalo sí puede impactar en tus relaciones Sobre todo las más eh, Importantes en tu vida en estos momentos Porque de repente Puede ser que te Invite También este viaje a mudarte De residencia Y eso pues obviamente Va a generar movimiento en todo Tu entorno sé honesto, ok? No dejes tus sueños, ojo No te, no te decimos que dejes tus sueños O que, de, que calles a tu alma, a los verdaderos deseos de tu alma, por eh, mantenerte en una seguridad ilusoria, lo que te decimos aquí es sé honesto, háblalo háblalo desde el amor desde el respeto lleguen como a, a estos acuerdos como como amigos, como con esta certeza de que todo está bien y de que todo está siendo para tu más alto bien ok este, este viaje Este viaje te va a fortalecer también Y te va a llevar a una maduración Espiritual Profesional Una maduración total Esto es muy bueno, Virgo Sobre todo porque, mira En octubre se está dando Una combinación de energías En donde está... Por un lado, el mes de Libra y está la energía de Libra. Y por otro lado, nos llegó el refuerzo, la, la, la um, compañía de, de la energía de Escorpio Y con esto te dicen que va a haber momentos en los que requiere ser muy firme y muy claro contigo para que puedas transmitir tus verdaderos deseos a las personas que te rodean en empresa, en familia o en pareja, ¿okay? en tus relaciones. Sobre esta claridad y sobre esta certeza también es muy importante que te muevas con absoluto respeto Sobre todo porque el ser humano tiene, tiende a pensar que lo mismo que está viviendo en su vida es lo mismo que los demás viven Y supone que sobre esa creencia los demás saben lo que sentimos ¿okay? Entonces el ser humano de repente supone que solo él es el que está mal o bien y los demás no lo comprenden entonces, sobre esta pequeña historia que te acabo de comp contar comprende que tu proceso, tu vida, es solamente una pieza del rompecabezas en toda la humanidad y eso no significa que la humanidad vive lo mismo que tú o que ya sabe cómo te sientes por tanto, se requiere que seas claro, Virgo, ¿ok? Y en esta claridad, sé muy respetuoso, respetuoso de los procesos que tienes enfrente y que tampoco conoces. Es como ser empático, ser realmente empático, ser abierto a tus sentimientos y entonces eh, poderte mover con esta libertad que te está dando el mundo y la vida para que este viaje sea lo más, lo más productivo, lo más eh, expansivo posible en tu vida y, en, y que por sobre todas las cosas también impacte positivamente a quienes te rodean. Acuérdate que todo va de adentro hacia afuera. Ahora, vamos a ver cómo es que estás conectando con tu alma. Tienes la reina de oro. Ahorita sea, te, te lo voy a detallar porque esto se amarra justamente con la parte del viaje. Los oros se refieren a este elemento tierra, la parte material, en donde pues, el ser humano se pone a veces muchas metas quizá inalcanzables cuando son vistas desde el que tener más que, ser más que otros, ¿sabes? Como este sentido... Egoico De un poder De ser, de sentirse superior Sin embargo, ahorita con esta Carta, la reina de oros Ok, te sugieren Que durante este mes Para que tú puedas manifestar Resultados Sobre las experiencias que vas a estar viviendo Que sean positivos y que te eleven Al siguiente nivel Te dicen Que es muy importante Primero que consideres que en estos movimientos hay estabilidad, la estabilidad está garantizada siempre y cuando vibres en energía alta para que tus manifestaciones sean en abundancia, ok, entonces, cuando tienes este mundo, te están diciendo, lánzate a la aventura, desde tu intuición, o sea, sigue, sigue los pasos que te va diciendo tu alma Y con eso tu estabilidad en todos los sentidos, sobre todo en la económica, está garantizada Es muy importante que sanes okay, aquellos sentimientos que están mmm, guardados en tu interior Que seas a transparente, con respeto, háblalo con respeto con los demás, con las demás personas Interésate por los demás Okay, es como te decía hace ratito, ser muy empático, muy empática Ahora, eh, hablar de los sentimientos es muy importante en este mes, Virgo ¿Sale? Sobre todo porque Libra se enfoca, como la energía Libra se enfoca a, a este equilibrio, a estar en constante comunicación, en contacto, como vamos a llevarnos bien, vamos a sanar, ya no pasa nada, seamos amigos otra vez, ya nos amamos, ok, y eso es muy importante que lo trabajes en estos en estos días de, de, de octubre, porque finalmente, mira, tienes un elemento fuego que es el empuje, el poder eh, la acción, aquello que nos invita a la acción Y ahorita con esta sota de bastos Déjame, tenemos aquí un cable que De repente se involucra en nuestra charla Y este cablecito que se involucra en nuestra charla Ahí ya moví un poquito la cámara Es un cable Que nos está ayudando a que me escuches un poco más claro Es el cable del micrófono Lo estamos utilizando, te cuento Porque eh, mientras nos llega la bendición maravillosa de un micrófono inalámbrico esto nos está ayudando a tener esta comunicación este encuentro con tu energía y la energía de el mes de octubre entonces te decía todo esto que tú estés manejando todo esto que es importante sanes te va a llevar a comprender que hay veces que el ser humano se confunde entre una amistad y el amor verdadero, como aquello que dicen que, por ejemplo, la mujer de repente le sonríe a aquel caballero que está sentado en el parque comiéndose un helado y entonces el caballero siente que ya se enamoró por esa sonrisa y se desvive por la bella dama. O viceversa, el caballero le tiende la mano a la mujer para que pueda descender del auto y entonces la mujer ya siente que encontró el príncipe azul. Hay confusión, me explico. Y aquí lo que te dicen es: primero requieres honestidad con tus emociones, tus sentimientos. Segundo, ser claro con las personas que te rodean. Tercero, reconoce que no todo aquello que recibes como atención significa que las personas te lo están dando con un interés de relacionarse más allá de una amistad o más allá de un simple servicio. De repente, Virgo, eh, tiendes a confundirte en este sentido y lo recomendable es que seas prudente, observador, observadora y te des cuenta solamente de que hay intenciones pasajeras nada más, ¿ok? No te, no te vayas a las nubes formando ya una vida perfecta con alguien que tienes dos segundos de conocer y ya se fue, ¿ok? Ahora, también te dicen con esta carta de Sota de Bastos, de Bastos que ante estas posibles confusiones eh, no caigas en la resistencia de expresar tus sentimientos, ¿ok? Es como... Ah, pues ya me confundí porque entonces me estás diciendo que me exprese, pero si me expreso ya me enamoré y entonces ese amor no era para mí y entonces ya mejor me guardo. No, no. Sé honesto, solamente sé transparente. ¿Ok? Puede haber momentos en los que se cierren ciclos en este mes, Virgo, si no es que ya se te estuvieron cerrando algunos. Y es muy importante comentarte que nada en la vida es mmm, duradero como el ser humano quisiera que fuera ¿ok? todo requiere un cambio requiere un proceso hay cosas que tienen fecha de caducidad y está bien y lo que a ti te toca con esta recomendación que te hacen en este mes es ¿comprende? que todo aquello que se ha cerrado te está llevando a conocer tu poder interno Para que tomes las riendas de tu vida Tu responsabilidad es así te toca Y estas aventuras que se están abriendo Te lleven a una expansión Todo depende Cómo estés vibrando Y en este sentido Tu responsabilidad, Virgo Es Identificar ¿Qué energía predomina en tu vida en estos momentos? Es decir, existe energía de amor, abundancia, prosperidad, prosperidad y energía de miedo. Y en esa energía hay escasez, hay dudas, hay controversia, hay falsas creencias, hay confusiones. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque el miedo nos lleva a creer que somos insuficientes, que no merecemos, que hay que eh, encajar, que hay que cumplir los deseos de los demás para sentirse amado, dejándote de a un lado. Todo eso es desde el miedo. Si estás vibrando desde ese punto, te invito a que revises. Entra en ti. Este es un muy buen mes para que, como un ermitaño, te guardes un poquito contigo mismo, contigo misma, para que conozcas, para que vayas viendo qué es lo que hay que quitarle ese cochambre, esa suciedad en tu interior. Y entonces le, va, le, le pongas luz, lo externes, para que se dé esta sanación y entonces te sientas libre para las nuevas aventuras que se están eh, ya gestando en este mes. Ok Virgo, no te pierdas los siguientes videos que vamos a subir. Van a ser videos súper cortitos sobre el dinero, el amor, eh, la salud, ¿qué me falta? El trabajo, para que tengas la guía completa, ¿ok? Acuérdate, comparte este video, participa en esta oportunidad de tener tu guía completa. Completa, completa, completa para ti, para que tengas los pasos a seguir en tu vida y empieces también a, a, a sanar cada etapa, cada dominio. Dale like, suscríbete, activa la campanita, compártelo en comentarios, déjanos nombre, correo y el hashtag SanandoAndo. Ok, te lo voy a dejar aquí abajo. Me dio gusto saludarte. Nos vemos, Virgo. Te amo. Besito.